la sí, uh, yeah, yeah, agua. Yeah, agua. agua Agua. dice. Bien. Eh, le paso Ya cagó en todo eh. Pase, <risa> no me pase. donde ¿Sí? ¿No? no, falta el a partir? Quiere que le pintemos para Navidad al sol. Dice que le pintemos las pared tan. Dale, dale. Dale. ¿Y el no, no, lo no, 5 quedan más torres con él. Sí. Por eso no hemos ido a pagar. Por eso no hemos ido a pagar.